Viernes de la veintiuna semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a aquellos diez jóvenes Que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo Cinco de ellos eran descuidadas y cinco previsoras Las descuidadas llevaron sus lámparas pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada uno un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, «¡Ya viene el esposo! Salgan a su encuentro!». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas y las descuidadas dijeron a las desprevisoras, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras le contestaron, no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotros. Vayan mejor a, a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estuvieron listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, señor Jesús. Jesús. Esta parábola exclusiva de Mateo se refiere a la segunda venida de Jesús. Describe la situación de los que viven en la esperanza en tiempo intermedio entre la resurrección y la parucía. El reino de los cielos es comparado, no con diez jóvenes, sino con la celebración solemne de una boda. El centro del mensaje es la necesidad de preparación. Dos hechos suceden, el retraso del novio y el sueño de las que esperan. La insensatez de las jóvenes necias no es que se hubieran dormido, todas se durmieron sino que no iban preparadas para su misión, no habían contado con un posible retraso del novio y por eso no tuvieron aceite suficiente. La negación de las jóvenes prudentes a compartir el aceite es un rasgo parabólico para hacernos comprender que la preparación requerida es personal.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 ...e insustituible, no vale apoyarse en la fidelidad del otro. La respuesta del esposo indica que las jóvenes necias representan a quienes están en la comunidad de los fieles, pero carecen de entrega auténtica y por lo tanto no están preparadas. Por lo tanto, estén atentos, dice Jesús. Es una advertencia para que permanezcamos constantemente fieles y entregados a poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Israel, al menos sus dirigentes, no supieron estarlo y desperdiciaron la gran ocasión de la venida del novio, Jesús, el enviado de Dios, el que inauguraba el reino y su banquete festivo. La parábola no es una amenaza para estar preparados para el juicio de Dios, se celebra un banquete, ni es una exhortación ética para ser generosos con quienes piden un poco de aceite. En el banquete de bodas, que es la presencia de Jesús en esta vida, entran los que viven preparados para eso, los que hicieron el bien a los pobres, los que fueron sencillos y humildes. Las jóvenes imitadas que finalmente no entraron en la boda tuvieron una equivocación fatal. Ellas se vieron como las preferidas y escogidas, y por eso se sintieron seguras. No les importó la falta de aceite. El hecho de sentirse las elegidas selectas fue su perdición. El aceite del amor es abundante en la vida, de manera que si el Señor tarda, tendrá suficiente para salir al encuentro con Él. La vida es hermosa, pero es mucho más cuando es éste, se transforme en gozo y felicidad eterna. Vivamos siempre preparados, pues al final nadie puede prestarnos su aceite. Hay momentos en la vida en que nadie puede hacer por ti tu parte. Al final eres tú quien afrontas tu encuentro con el Señor. Cuando celebremos la Eucaristía, Jesús nos dice, el que me come tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Si hoy fuera el último día de tu vida en la tierra, ¿estarás estás preparado? Que el Señor los bendiga.